Como decía, todo lo bueno se acaba y WordCamp Torrelodones también. Oh. Pero hoy se ha acabado el día de ponencias, pero no, en realidad no la WordCamp, porque mañana tenemos el Contributor Day. No sé. No sé si os acordáis, hace 14 charlas, esta mañana he puesto esta diapositiva con los equipos, algunos de los equipos de la comunidad Wordpress y mañana en el Contributor Day vamos a tener ocho mesas, de todas las mesas que hay del, del equipo de la comunidad Wordpress, vamos a tener ocho. Accesibilidad, eh, soporte, traducciones, hosting, documentación, etcétera. Vídeo, foto, etcétera, ¿no? Tenéis que, que venir. Mañana, domingo a las 10 de la mañana, con mucho sueño, no pasa nada, todos estaremos igual, no os preocupéis. Eh, a La Solana, es un coworking que está en Torledones Colonia, ahora estamos en Torledones Pueblo, pero La Solana está en Torledones Colonia, que es donde está la estación del tren. Y, y espero veros a todos allí para aprender a contribuir al proyecto Wordpress. Ya formamos todos parte de, de este proyecto y mañana vamos a aprender qué podemos hacer nosotros. ¿no? Ya Hemos recibido mucho hoy. Mañana vamos a ver qué podemos aportar nosotros para que el, el proyecto siga avanzando y sea un proyecto sostenible. Eh, esta mañana he dado algunos números y ahora tengo otros números. ¿no? Por ejemplo, el, la asistencia estoy muy orgullosa y todo el equipo de organización estamos muy contentos y quería daros las gracias porque eh, estamos casi todos hemos venido, hemos venido un 93,8% de los que hemos comprado la entrada con lo cual esto es un éxito brutal no suele pasar esto en, en los eventos así que gracias por estar aquí eh, ponentes, organización y patrocinadores, no ha, no ha dicho ninguno que no venía, estamos todos, o sea que es fantástico. <risa> Muchísimas gracias. Eh, yo, bueno, es la primera vez que organizamos WordCamp Torrelodones, yo es la primera vez que, que estoy aquí. Normalmente estoy allí. Y, y normalmente en este evento de clausura a mí se me pone la carne de gallina, la piel, la piel de gallina. Espero que vosotros os pase lo mismo, me encantaría transmitirlo, eh, lo que yo he vivido en otras ocasiones. Espero que os quedéis con muchas ganas de, de hacer cosas y que continuéis. Tenemos una meetup, una reunión de Wordpress Torrelodones al mes. Normalmente suele ser el último jueves del mes. El 30 de marzo tenemos una reunión, una ponencia sobre contenidos. Os invito a que vengáis. Además, tenemos un patrocinador que nos invita al picoteo, con lo cual luego también tenemos mucho networking. Y si os lo habéis pasado bien, ya sabéis que ha sido gracias a nuestros queridos patrocinadores. Y ahora quiero que conozcáis a todas las organizadoras y organizadores de WordCamp Torrelodones 2023. Antes de pedirles que suban al escenario quiero decirle, deciros muy rápidamente lo que ha hecho cada uno porque ha sido un curro desde junio, muchos meses, muchas horas, ya sé que no sabéis por qué pero os aseguro que son muchas horas y mucha gente. Lidia Marván, responsable de Ponentes. Raúl, responsable de toda la identidad, el guabalí y toda, el, toda la marca de WordCamp Torrelodones. Elena Moreno, responsable de Voluntarias y Voluntarios. Eh, Ana Gavilán, responsable de comunicación, o sea, apoyo de comunicación y patrocinadores. Nos ha salvado el cuello en muchas ocasiones porque sabe mucho. Eh, Jaime Garma, responsable de patrocinadores. Óscar Pérez y Sergio Álvarez, desarrolladores de la web. Arancha Sáenz, redes sociales. Manuel Moreno, diseñador, apoyo en el desarrollo de, de las aplicaciones de la marca, igual que Javier Salinas. Eh, diseñador, eh, haciendo todo el, todo el desarrollo de la marca, las lonas, las acreditaciones etcétera con Manuel eh, Mati, Matilde Cuadro eh, redacción de artículos en, en la web eh, Yolanda Larrumbide, eh, prensa not, notas de prensa y toda la comunicación responsable de comunicación Carlota Gavilán, logística catering y redes sociales perdón me encanta. Era para ver si estabais atentos. ¿Quién, ¿Quién no conoce a Carlota Galván? Y Marta Arribas, responsable de la ludoteca y, y relaciones con los papás, las mamás y los tutores y tutoras. O sea, que fenomenal. Y ahora, que ya sabemos todos quiénes son, por favor, subid todos al escenario, que queremos que os deis... El, queremos que recibáis un fuerte aplauso. Subid todos al escenario rápidamente, por favor, no, no os hagáis los remolones, que quiero que os aplauda a todo el mundo. Quedados aquí que yo sigo. Eh, necesito la presentación. Ah, vale. En todas las WordCamps hay un mentor que es quien resuelve todas las dudas porque es que es la primera vez que hacemos esto y había muchas cosas que no sabíamos cómo se hacía. Y nuestro mentor ha sido Pablo Moratinos. Por favor, Pablo. Y voluntarios y voluntarias, por favor, todos arriba, que cabemos. Hemos sido en total 30 organizadores y organizadoras. Y quiero que les deis un fuerte aplauso a todas las personas que han estado hoy corriendo con los micros para el turno de preguntas, haciendo sombra para los ponentes, ocupándose de todas las personas que tenían alergias para que no nadie tuviera problemas con la comida. La gente que está resolviendo todas las dudas. Muchísimas gracias a todos. Soy los mejores. ¡Bravo! Viva. Eh, por favor, la presentación. <risa> Le voy a ceder el micro a mi tocaya, Ana Gavilán, porque en mayo pasa algo. Algo pasa, algo pasa. Pues nada, que nos ha gustado tanto la work en Torrelodones que de golpe y porrazo se nos ha ocurrido hacer una work en Barcelona. Así que os esperamos a todos el 5 y 6 de mayo. 5 y 6 de mayo en, en Barcelona. Hay una cosa que siempre se dice en todas las WordCamps, es como la frase, la frase final, que es una WordCamp no acaba hasta que no escribes sobre ella. Todos tenemos un blog en Wordpress, así que utilizad una de esas entradas para contar lo que ha sido vuestra experiencia en esta, en esta WordCamp. Si no es un blog, pues es un vídeo de YouTube, o es un, un podcast, o lo que sea, pero contando No os lo queréis, compartid la experiencia que, que habéis vivido hoy. Y hasta muchísimas gracias a todos.